Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz domingo para todos. Va concluyendo esta semana. Miren cómo avanza el tiempo, mis queridos hermanos. Y no es solamente que pasa el tiempo, sino que nosotros demos paso de crecimiento, de acercamiento a Dios. Lo invito para que iniciemos nuestra jornada, nuestro domingo en la santa presencia de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Cada uno piense un momentico. que tiene para agradecerle a Dios? Sin duda, muchos motivos, muchas razones. Porque Dios... Es bueno, siempre es bueno el Señor Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Hoy domingo, mis queridos hermanos Meditamos el Evangelio de San Mateo Capítulo 5, versículos 38 al 48 En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos Han oído que se dijo Ojo por ojo, diente por diente Pero yo les digo, no hagan frente al que los agrave Al contrario, si uno te abofetea En la mejilla derecha, presentaré la otra al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a amen sus enemigos y recen por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos y e justos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? ¿Y si saludan solo a sus hermanos? ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por lo tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, miren, queridos hermanos, todo el reto que el Señor nos pone. Sean perfectos como el Padre Celestial. Perfecto. Si ustedes saludan y hacen el bien, solo al que les cae bien, solo al que les ha hecho bien, ¿Qué sentido tiene entonces? O ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Eso hacen también los malos. ¿En qué nos diferenciamos? Hay que orar por el que nos hace mal, ayudar al que no nos ayuda, saludar al que no nos saluda, amar al que no nos ama. No es fácil, pero ahí está la diferencia que marca, la diferencia que se marca. El Señor sea nuestra fortaleza. Les pues recuerdo celebrar la Santa Misa hoy domingo, busque su parroquia, su templo parroquial. Y celebre junto con sus hermanos la fe. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Amén.